Los que estaban en sala de espera. Eh, buenas noches con todos. Eh, muchas gracias por, por, por estar aquí con nosotros compartiendo este espacio. Eh, somos el equipo de Legal Hackers. Eh, el día de hoy vamos a, a hablar sobre la gestión de conocimiento legal. Para ello hemos invitado a, a, a tres expertos eh, en, en, en esta materia. Eh, nos acompañan eh, Mayra Ariñez Vera, eh, que es coordinadora de gestión del conocimiento en la firma Filippi Pietro Carrizosa Ferrero de Uyuría. Eh, también Andrés Jara, CEO de, de Alcer Legal. Y Sandra Mercado, eh, quien es jefe del equipo de soluciones legales y transformación digital de Interbanca. Eh, el programa que tenemos hoy, hoy en día para ustedes eh, es el siguiente. Vamos a empezar con una Pequeña presentación eh, acerca de la comunidad, acerca del Libertad Hackers Lima. Vamos a contar un poco de nosotros, eh, lo que hacemos y, y, y digamos, los, los, los miembros que, que lo conformamos. Eh, acto seguido voy a, voy a ceder la palabra a, a nuestros invitados, a Andrés Mayra y Sandra, para que nos puedan contar un poco acerca de, de ellos y, y de su experiencia. Eh, luego vamos a pasar a, a, a una ronda donde cada uno nos va, nos va a contar un tema. Eh, vinculado a, a, a gestión de conocimiento legal. Y finalmente después de estas intervenciones eh, vamos a cederles el espacio a, a, a todos los miembros de la comunidad para que nos puedan hacer o puedan hacer consultas eh, a nuestros panelistas y, y, y nosotros podamos trasladarlas. Siéntanse libres de, de hacer las preguntas eh, por, por, por, por mensaje. Vamos a estar atentos para poder trasladarlas y nada, esperamos que que se diviertan, que tengan un buen momento y que, y que, que aprendan mucho, por supuesto. ¿no? Ahora le, le, le cedo la, la posta a Adriana Tapia para que, por favor, nos, nos, nos ayude con una presentación acerca de, de Legal Hackers. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Hola a todos, ¿cómo están? A ver, vamos a poner la presentación. Segundito, por favor. Si gustas, Adri, yo voy compartiendo eh, y, y, y, y, digamos, coordinas la, la presentación. Aquí, no sé si Super, se ve. Gracias. Si se, bueno, se ve no te preocupes. Sí, sí, se ah. ve perfecto. Y está otra vez. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, nos vamos a contar un poco de quiénes somos nosotros. Somos una co comunidad global sin fines de lucro. Nuestro objetivo es promover la solución de problemas eh, que, se puedan, que puedan existir entre la tecnología y el derecho de forma creativa. En legal Hackers lo, nace en, en 2012 en Brooklyn y hoy estamos alrededor de, de todo el mundo. Somos, de hecho, el movimiento de innovación legal más grande del mundo. Y bueno, esto es lo que, lo que somos, ¿no? Ahora les cuento lo que no somos. No somos una entidad comercial, no somos una asociación gremial, ni un grupo de lobby político, ni un grupo de investigación en ciberseguridad. Eh, y tampoco somos especialistas en hackear Facebook, Instagram, así que hemos recibido muchas solicitudes, pero no, no hacemos eso, porque de hecho lo que somos es una comunidad de voluntarios neutral y abierta a, a cualquier persona, ¿no? Eh, básicamente la idea es que esta comunidad pueda acoger a todo tipo de profesionales o personas interesadas, de hecho, en la intersección entre el derecho y la tecnología, abogados, personas tienen temas de tecnología, emprendedores, artistas, diseñadores, académicos e investigadores. ¿no? En general, como les decía, cualquier persona que tenga interés en compartir y conversar sobre estos temas. Por eso es que somos una comunidad abierta. Y les presentamos al equipo nuevamente, para que sepan quiénes somos. No, están, no estamos todos hoy día, pero acá pueden ver sus fotos. Está Adriana Paredes, Álvaro Castro, Felipe Gamboa, Miguel Monachimo, Paola Castillo, Rafael Santín y... Adriana Tapia, que soy yo. <risa> eh, bueno, eso es básicamente un poco sobre lo que somos nosotros. Aquí pueden ver algunos datos también interesantes eh, sobre la cantidad de miembros que somos en el mundo, más de 1.900 miembros. Y tenemos muchos eventos organizados, así que, nada, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes todavía de manera virtual y esperamos que pronto pueda ser eh, presencial. Así que eso estamos preparando un próximo evento presencial para poder reencontrarnos con todos ustedes. Si quieren involucrarse en la comunidad, si quieren saber más de los eventos, si quieren participar, pues los invitamos a seguirnos en nuestras redes, que pueden ver ahí. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, en YouTube. Y también eh, los invitamos a sumarse a Mita para que puedan saber cuándo son los eventos y tener todos los datos de, de, y toda la información de estos eventos Y por supuesto también los invitamos al Slack Para que puedan interactuar con toda la comunidad Muchas gracias eh, Adri eh, Voy a dejar de compartir ahora eh, Y bueno, sí, y, y solo un dato más anecdótico Este año eh, la comunidad a nivel global cumple 10 cumple años eh, Con lo cual Um, hay, un, hay un evento global en, en Nueva York este año. Um, en Perú somos tres comunidades en realidad. Estamos la comunidad de Lima, la comunidad de Cusco y la comunidad de Arequipa. Así de descentralizados de, de estamos también aquí. Um, y nada, bueno, agradecerles mucho de nuevo por, por, por, por estar aquí. Um, voy, a darle, voy a darle el paso a, a Mayra Ariñez para que por favor... Eh, nos pueda contar un poco de ella y, y, y, y bueno, de su rol eh, en, en la firma donde trabaja. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rafael. Gracias a todos por la invitación, a Legal Hackers. Bueno, lo sigo hace mucho tiempo, de hecho he estado en sus primeras charlas, así que es un honor para mí estar acá. Eh, sí, eh, soy coordinadora de gestión del conocimiento para Perú de la firma Filipe Prieto, Carlos Y pues eh, hace como ocho meses estoy cumpliendo este rol y es muy interesante porque yo vengo de la parte de Legal Tech eh, más de automatización y ahora vengo a, a estudiar la parte también de procesos pero desde la perspectiva de eh, cómo mejorar los procesos a través del conocimiento entendiendo que pues eh, las firmas los abogados vendemos conocimiento no somos un cúmulo de conocimientos entonces pues sí estoy acá para contarles un poco de mi experiencia soy abogada especialista en Tech, y bueno tengo el placer de conocer a varios de los que están hoy en en la sala hemos compartido otras charlas de otros temas así que pues, pues nada Vamos a continuar con la charla, ya les comento un poco más atrás sobre las preguntas que me hicieron. Muchas gracias, Mayra. Eh, Sandra, no sé si nos puedes contar un poco de ti, por favor. Sí, hola, ¿cómo están? Yo soy Sandra Mercado. Eh, trabajo en banca hace 12 años. Eh, ahora lidero un equipo que se encarga de um, acompañar a, a los equipos de, dentro de Interbank a desarrollar nuevos productos, a... a, a a eh, hablar con los proveedores tecnológicos. Acompañamos a diversos equipos en crear soluciones diferentes, innovadoras, desde una mirada legal. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, finalmente, eh, Andrés. Bueno, gracias por la invitación. Y nada, yo soy abogado, ya llevo algunos años... Eh, acompañando a Legal Hackers eh, desde, desde su origen digamos en Latinoamérica, de hecho me acuerdo en el año 2014 partimos con Legal Hackers en Chile eh, pero debo reconocer que fallamos en el entusiasmo que han tenido ustedes en Lima porque la verdad que nos superaron con creces no, no logramos ni llegarles a los talones de todo lo que han hecho y todo lo que han logrado hacer eh, así que tremendas felicitaciones y feliz de poder compartir una vez más junto a varios de los que aquí están presentes como Mayra lo dice eh, y poder y poder nada eh, entregar una mirada sobre la experiencia y las cosas que hemos ido haciendo durante todos estos años muchas gracias Andrés y, y de nuevo gracias a ustedes ahora porque precisamente la comunidad se nutre de, de, de personas como ustedes que se toman el tiempo y la molestia de, de poder compartirlo. ¿no? Eh, teníamos como parte de la agenda también ahora eh, empezando por por, por Andrés eh, ya que el tema, el, tema, el tema que vamos a tratar es el de gestión de conocimiento legal, ¿no? Eh, puede sonar así como muchos eh, conceptos legales, a veces algo lejano y, y, y un poco etéreo, ¿no? Eh, que a veces necesitamos aterrizar. Eh, entonces, queríamos, Andrés, si nos podías eh, contar un poco qué, qué deberíamos entender eh, por gestión de conocimiento legal, cuáles son las aristas de este concepto, si es solo un concepto, si es una práctica. Eh, no sé si nos puedes ilustrar un poco al, al respecto. Gracias. Eh, feliz, Rafael. Y mira, eh, a ver, definirlo ya es en sí un, un, un challenge, ¿cierto? Eh, de hecho, con Sandra lo vivimos en su minuto en algunos de los talleres que hicimos con Interbank, en donde una de las misiones era tratar de definir lo que era gestión del conocimiento pero um, a mí me gusta verlo de, de una manera muy simple siendo abogado además creo que no debemos llenarnos de conceptos y definiciones sino todo lo contrario debemos debemos tratar de, de graficarlo ¿eh? me gusta mucho más desde el punto de vista del diseño como uno se lo mira y hay una lámina que yo siempre utilizo para las charlas que, que básicamente describe como tres estados de eh, lo que es la madurez de la gestión del conocimiento y, y esos estados son puros puntitos eh, dentro de, ciertos de un cuadrado. ¿no? Cada uno de esos puntos imaginemos que es un dato. ¿ah? Eh, es alguna información que hemos logrado capturar, eh, que puede estar en un documento, que puede estar en nuestras cabezas, que puede estar en nuestros correos electrónicos, en nuestras mensajerías instantáneas, etc. Y cada uno de esos elementos es un dato. ¿cierto? Cuando yo los datos los logro unir, entonces logro efectivamente identificar aquellos datos que tienen mayor valor y que por consecuencia pueden contribuir a algo llamado conocimiento, que es saber de qué se tratan esos datos, para qué sirven esos datos. Si es que logro yo después ir transitando desde esos datos hacia, eh, el, el, digamos, hacia, hacia entender cómo es, es, esos puntitos se van conectando entre sí y por qué unos, con, unos conectan con otros, ¿no es cierto? Eso se llaman hallazgos, en general. Es decir, son los descubrimientos que voy haciendo respecto de la información que tengo. Y finalmente, lo más interesante es que si es que logro entender cómo un punto de este dato, de esta información, puede influir en otro, es decir, cómo capturando cierta información puedo predecir eventualmente lo que puede suceder hacia adelante, o puedo inferir un determinado resultado, o puedo anticiparme a una determinada resolución judicial, o una determinada contingencia, un determinado riesgo, eso se llama sabiduría, ¿ya? O wisdom, como lo llaman los gringos. ¿cierto? Entonces, la gestión del conocimiento tiene por principal finalidad el ciclo desde la creación y la recopilación de toda esta información y estos datos, hasta el uso de estos datos y esta información, para generar un real provecho, un real impacto. ¿cierto? Entonces, al final, el gran desafío que tiene eh, este mundo para salir de la academia un poco ¿cierto? es cómo yo recopilo la información, cómo reúno la información, cómo clasifico esa información y cómo luego utilizo esa información para poder lograr encontrar Insights, ¿cierto? Es decir, hallazgos, eh, señales de que ciertas conductas, ciertos casos, ciertos resultados pueden darse con la información que soy capaz de capturar. Y eso realmente es al final la gestión del conocimiento. No es tan solo capturar información. Eh, algunos dicen, oye, gestión del conocimiento, tengo un SharePoint, ¿cierto? Tengo Dropbox, tengo, digamos, cualquier herramienta de administración documental y con eso estoy gestionando conocimiento. No, no, no. Eh, en segundo lugar, muchos dicen, oye, pero si el conocimiento es lo que está en mi cabeza y ese es el gran problema, precisamente, ¿cierto? Hay, una, hay otra gráfica muy, muy también, creo, figurativa, que explica muy bien el conocimiento, que, la, que define la diferencia entre el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. Eh, y, y eso es nada más que un iceberg. Ustedes saben cómo es el iceberg, ¿cierto? El iceberg, toda la, el gran volumen del iceberg está debajo de la línea de flotación y, y, y el menor volumen del iceberg está sobre la línea de flotación. Bueno, lo que sucede muchas veces con estos sistemas de gestión de conocimiento, con estas metodologías o con estos ciclos de gestión de conocimiento, es que tú tratas de hacer... E invertir el iceberg. Es decir, todo aquello que estaba en la, debajo de la línea de flotación, que no veíamos, que no sabíamos, que nos, encont nos costaba encontrar, ¿cierto? Lo tratamos de llevar fuera de la línea de flotación, para poder hacerlo visible, para poder hacerlo accesible, para que todos tengamos acceso a ello, para que podamos compartirlo, para que podamos verlo, conversar sobre ello y construir sobre ello. Entonces, yo te diría que esas dos como imágenes representan muy bien lo que es la gestión del conocimiento y describen muy bien el desafío, que significa que es tremendo en, como bien Mayra lo decía antes, ¿cierto? los abogados que pasamos gran parte de nuestro negocio o eventualmente de nuestro servicio en conocer o en saber eh, determinadas, digamos, eh, acciones o determinados eh, contenidos jurídico jurisprudencia, conceptos, como lo llaman en, en Colombia en algunas organizaciones, etc. Creo que eso es una buena manera como de graficarlo, Rafa. No sé si queda claro, puedo precisar más en ello, pero, pero creo que eso es una ma buena manera de hacerlo. No, es, es, es, está claro. y eh, Bueno, obviamente luego va a haber un espacio de preguntas para, para el equipo, pero solo para... Para complementar un poco. Eh, gracias primero por no llenarnos de un concepto, no eh, típicas líneas, no de, de, de universidad. Eh, las tengo, las tengo, te las puedo dar. <risas> que <te> <risas> así que, que es una, creo que es una nueva forma de aprender también eh, para todos. Eh, pensar más como gráficamente eh, que, que gramaticalmente, no o verbalmente, por así decirlo. Así que muchas gracias por eso también, Andrés. Eh, ahora le cedo la, la, la palabra a, a Sandra, eh, para que Sandra también nos cuente un poco, porque digamos, hemos hablado con Andrés un poquito de, de, de, de, de qué es gestión de conocimiento, no y nos ha dado esta visión gráfica de, de, de, de la idea y de, y de lo que se busca hacer con, con gestión de conocimiento, pero también, digamos, hay una parte más allá de lo cognitivo, que, que es también un poco... El, la parte humana y la parte, digamos, de, de concatenar el componente humano con, con, con esta idea y con, con estas herramientas, ¿no? que también es algo que vamos a discutir. Eh, entonces, ahí le, le, le cedo la palabra a Sandra eh, para que nos pueda contar también un poco cómo concatenar ¿no? esa parte humana con, con la búsqueda de, de, de gestión y administración de sabiduría, como, como, nos, como nos decía sí. Andrés. ¿no? Oye, cuando, cuando me invitaron al evento, eh, eh, quería contar un poco cómo había llegado a, a, a este mundo de gestión del conocimiento y de hecho que ahí Andrés, Andrés nos ayudó muchísimo cuando, cuando, cuando estuvimos con ellos en el taller, ¿no? Pero a mí sí me gustaría que, que todos los que me están escuchando y están aquí en, en, en la reunión entiendan por qué llegué aquí, ¿no? ¿Por qué alguien de Interbank está hablando de este tema, no? A ver, nosotros como banco, Interbank hace más o menos seis, más de seis años, comenzó su transformación como banco, ¿no? Entonces eh, eh, se planteó, pues, un, claramente una pirámide, ¿no? Una pirámide que, que tenía como centro su propósito. Si no todos no, no saben, el propósito de Interbank que es acompañar a los peruanos a cumplir sus sueños hoy, ¿no? Sobre ese propósito se basaron, tienen varios ejes, pero los ejes principales que me gustaría contarles del tecnológico. Y el, el de la organización, ¿no? Entonces tecnológico era desarrollar el espagueti, pues de todo este legacy tecnológico que tenemos en las grandes corporaciones, eh, ser mucho más ágiles, ¿no? Eh, trabajar con metodologías diferentes, con, con mindset diferentes, y en la organización se centraron en cambiar un poco el mindset, ¿no? Eh, eh, eh, y, y desarrollar eh, un nuevo skillset, ¿no? Que todos los que perteneciéramos a la organización habláramos el mismo idioma eh, y... y, y pudiéramos transitar juntos en esta nueva transformación, ¿no? Entonces, en ese camino, pues todo el equipo legal recibió muchísima capacitación, Design Thinking, Agile, Canva, y una serie de herramientas para poder hablar el mismo lenguaje que otros equipos, y poder ayudar al banco a desarrollar, pues, todo lo que se estaba viniendo, nuevos productos, eh, innovación, ¿no? Estamos hablando de este camino hace seis años. Entonces, se empezó a generar mucho conocimiento, muchas nuevas habilidades, capacidades legales, nuevo lenguaje para nosotros como abogados y ya no éramos unos simples abogados, éramos personas que estaban inmersas en estos proyectos de cambios tecnológicos y de innovación. Entonces llegó un momento en que dijimos, oye, ¿qué vamos a hacer con este conocimiento? Había un montón de rotación de personas, no nuevos abogados, nuevas personas en los equipos legales y dijimos claramente hay algo que está pasando en este mundo que estamos creando de conocimiento que se está, no perdiendo, pero sí, como dijo Andrés, está concentrando en personas, ¿no? Eh, y ahí fue donde empezamos a navegar en todo este tema de gestión de conocimiento. Participamos con, contigo, Rafa, en, en, y con Afinitas y laboratorio en el, en el Legal Hackathon regional. Ya teníamos un reto relacionado a gestión de conocimiento porque nos dimos cuenta que ahí había un problema. Tuvimos un MVP, es decir, un, un pequeño desarrollo sobre este tema, pero claramente era algo chiquito. no con, Cuando hablábamos de una transformación de toda la la vicepresidencia de asuntos corporativos y legales, estábamos hablando de un montón de información, y por ende, un montón de determinar qué, qué conocimiento o qué, qué queríamos eh, transitar y llegar a, a este ideal de todas las corporaciones de automatizaciones, ¿no? Entonces fue ahí que, bueno, estuvimos trabajando en la mano con nuestros amigos de Alcer y, y Andrés, y, y ahí los retos claramente que, que, que tuvimos es, oye, para tú poder transitar todo esto, tienes que determinar cuáles son tus procesos de alto valor, porque claramente los abogados, y ahí y Mayra por, probablemente nos va a contar sobre esto, somos una fuente de creación de documentos y de información, ¿no? Producimos documentos todos los días, todo minuto y a cada hora, pero eso no es conocimiento. Eso es información, como lo dijo Andrés, ¿no? Entonces cuando tú decides te, te sientas, porque tienes que dedicarle tiempo a esto, determinar cuáles son tus procesos alto valor, qué es lo que quieres conservar en el tiempo, y, y lograr esa sabiduría, y por ende una automatización de ese conocimiento, ¿no? y llegar a determinar, oye, qué mejoras, qué, qué, qué, qué mejoras Lean puedo hacer, ¿Qué, qué automatización realmente me sirve en este proceso, en este, en este mundo en el cual yo vivo, en el cual Obviamente tengo que entender la compañía que estoy gestionando, ¿no? Es diferente una gestión de conocimiento de un estudio de abogados a una compañía. Eh, defines tus procesos de alto valor y luego, pues, eh, como estrategia tendrás que tener un governance de, esta, de, esta, de, este, de, este, de este sistema de gestión de conocimiento, dedicarle tiempo, ¿no? Eh, y ahí hay una serie de herramientas que, que, que, que, que, que hay que conocer y que hay que saber porque claramente para meterte a un proyecto de gestión de conocimiento de, de, una, de, un, de una corporación o incluso de una empresa pequeña o, un, o de un estudio de abogados, es eh, entender qué que es lo importante ¿no? y qué incentivos vas a generar en tu equipo para realmente cambiar el, el mindset de cómo trabajamos los abogados, porque claramente no es simplemente guardar, como dice Andrés, en un SharePoint, y te comparto el link y ya estamos gestionando y estamos trabajando oh, oh, eh, colaborativamente, eso no es, no es determinar, oye, ¿cómo modifico mi forma de trabajo y cómo empiezo a este, a este proceso de alto valor, a esto que yo quiero perdurar en el tiempo? Eh, eh, ¿cómo, cómo, lo voy a, ¿Cómo lo voy a trabajar? Y para eso hay que dedicarle tiempo, hay que tener un equipo especializado dentro de la, del equipo legal que, que, que determine estos procesos de alto valor y crear una serie de un catálogo de, de, de iniciativas y del camino y tu journey para llegar al ansiado, final que probablemente es automatizaciones mejoras legal tech y todo lo que, lo que la tecnología nos puede dar no pero hay un gran camino que recorrer y, y de, de, lo podemos lo podemos hablar eh, luego cuando, cuando vengan las rondas de preguntas no genial muchas gracias Sandra bueno y, y de hecho también algo algo que de lo que decías que me pareció que me parecía interesante, no es como la cantidad de información que generamos, ¿no? Eh, es, es, o, sea, yo ves un, o sea, creo que nadie ha hecho el, el, el ejercicio, pero, pero estoy seguro de que si contamos cuánto, cuánto generamos en información los abogados, o sea, cada uno, ¿no? Cuántos papeles, cuántos correos, eh, cuánto texto en general generamos al día, eh, probablemente sea <risa> algo, algo bastante considerable, la verdad, ¿no? Eh, así que sí, obviamente que hay que, hay que conocer la forma de, de, de administrar y poder quitar eso de las personas y volcarlo en la organización, que también creo que es una parte bien importante del proceso. ¿no? Y, y un poco eh, hablando de, de, de esa parte de la conversación, ¿no? de, de, de la organización y, y ya un poco más del rol del abogado, eh, sin prejuicio que Mayra nos pueda contar también un poco de, de, de su journey, su experiencia, hacia cómo, cómo llegó digamos, a esta conversación al día de hoy. Eh, queríamos también que nos cuentes de repente un poco, Mayra, precisamente un poco de, de, de, de ese abogado del futuro, ¿no? O sea, ese abogado eh, que tiene una mirada distinta eh, a la administración de documentaria, a, a, a, a la administración de conocimiento, a la generación de valor a partir de, de, de, de, del reconocimiento de lo que tiene eh, para sí y, y que comparte con el resto en, en una organización o con sus clientes. ¿no? Entonces ahí te, te cedo la palabra, Mayra. Gracias, Rafael. Bueno, la pregunta es interesante y quiero contarles también en primera persona. Eh, cuando yo llego a la firma, lo primero que me preguntan es, ¿cuál es la función? que haces? ¿no? O sea, ¿qué es gestión del conocimiento? <risa> Comenzando por eso, los abogados no entendían de qué trataba mi puesto. Entonces, me tocó explicarles un poquito sobre lo que hacía. Y al final del día, pues, eh, la función del abogado encargado o la persona encargada de gestión del conocimiento es ver ese punto que los abogados no ven, ¿no? que es finalmente la competitividad en el mercado y ahí voy a mencionar una una frase que, que me encanta eh, cuanto mayor grande o mayor grado sea el acceso al conocimiento acumulado de la firma más competentes y más capaces vamos a ser entonces acá viene el reto de los abogados comprender eso no porque normalmente pues los abogados hacen su trabajo pero están alejados de los objetivos de la firma no cada quien va ahí por su camino entonces es importante comprender que los abogados tienen que tener en claro que la firma y los abogados son uno, son una organización, ¿no? Entonces, todo el conocimiento que se acumula, toda la información que se acumula, vamos a corregir esa parte, es susceptible de ser mejorable. Y acá solamente un ejemplo, ¿no? Hay tareas que son commodities, ¿no? Que, por ejemplo, un contrato que, que pues, al, al día de hoy, un abogado de, pues, no sé, inmobiliario, un contrato de arrendamiento puede tardar una hora y media y si nosotros automatizamos esta tarea, podemos tardar pues 10 minutos. Y eso es una ventaja para los abogados, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿qué haces en la firma? Yo hago que tu tiempo valga, ¿no? O sea, que tu tiempo valga porque hay muchas tareas que realmente no son eh, tareas que debería hacer un abogado. Entonces, ahí partiendo de, de la palabra gestión del conocimiento, uno de los principales retos para mí es el cambio cultural, ¿no? Pero en ese cambio cultural, como que... Eh, conceptual no es el cambio cultural comenzando por los socios no comprender que los abogados tienen que tener una capacitación sobre este tema o sea no solamente ingresar y, y poder eh, pues eh, analizar la normativa sino capacitación sobre temas de management entender que somos una organización que el conocimiento es rico no que las firmas más potentes tienen más conocimiento pero son aquellas que saben administrarla no y el segundo punto sería comprender las necesidades de las áreas y aquí vienen los procesos, ¿no? Que a los abogados no nos gustan los procesos, ¿no? Eh, pero sí vienen los procesos y son necesarios, son necesarios para comprender por dónde comenzar, la, por lo menos por la gestión documental y luego seguir el camino, ¿no? Y ese punto que nos va a llegar a llevar a la eficiencia. Y el tercer punto para mí es, eh, pues ya desde una perspectiva latinoamericana, comprender que en las firmas, por lo menos, cada quien está tomando su camino en la gestión del conocimiento. Y el reto es quizás comprender y ver las buenas experiencias y no simplemente copiar, ¿no? Porque en el sector legal tendemos desde la perspectiva de la, de la innovación, la difusión de la innovación, ¿no? ese concepto, a copiar lo que hace el de lado, ¿no? y no necesariamente lo que hace el de lado es bueno. Entonces yo creo que ese punto es muy importante, comprender que una organización tiene sus propias características, una firma de abogados tiene sus propias características, y saber por dónde comenzar el trabajo de gestionar el conocimiento y ser eficientes. Creo que esos son los tres retos. Muchas gracias, eh, Mayra. Um, yo, yo tenía una pregunta, digamos, un poco básica quizás, um, pero he escuchado mucho en, en, en innovación o, o, o digamos, en, en, en firmas, ¿no? En general, eh, y, en, y, en, y en organizaciones legales en general, como sentir que porque adquirieron un software o porque adquirieron una herramienta, o sea, bueno, ahora lo común es, es utilizar SharePoint y, y, y ya nos sentimos bien modernos por usar... SharePoint, eh, ya sentimos que estamos innovando y que estamos eh, gestionando eh, nuestro conocimiento. ¿no? Eh, a, a, ante eso, primero, ¿qué, ¿qué tan necesario, o sea, qué tan eh, inherente es a la gestión de conocimiento la, la, la tecnología eh, en, en, en, la diferente, en las diferentes facetas que puede ser inteligencia artificial o algo tan sencillo como un software, como, no sé, eh, eh, Drive, qué sé yo? Eh, y, y, ¿Y qué tanto, en realidad, eh, podríamos incluso explorar digamos, para alguien que no tiene los recursos o, y, y quisiera aprender a gestionar eh, eh, lo que tiene en la mano eh, qué, ¿qué tan necesario es en realidad tener este componente tecnológico y de inversión? ¿no? Eh, para, quien, eh, para quien desea eh, responder Sí, yo, yo, yo, yo, independiente que seguro que Mayra y Sandra tienen buenas respuestas a ello eh, darle solamente mi, mi, mi opinión si es que alguien me fuerza a ponerle porcentajes a la relevancia de los tres elementos que Mayra está eh, describiendo en cierta forma, cierto que es procesos, tecnología y personas, o personas, tecnología y procesos, yo te diría que el 70% son las personas. El 20% de la tecnología, el 10% los procesos. Eh, y, y en ese orden. Entonces, al final, eh, y esta es mi, mi humilde opinión, digamos, pueden haber otras, pero, pero evidentemente yo creo que las personas eh, es lo fundamental. Entonces, de ahí... ¿Es la tecnología la respuesta? No, la tecnología siempre es un canal, un medio, una herramienta, pero no es la respuesta en sí misma. Ninguna plataforma tecnológica, aun cuando se venda como la Panacea, digamos, eh, o la mejor solución del mundo, eh, va a solucionar el problema que es un problema más, viejo que el hilo negro, y ese problema es básicamente el hecho de que las personas no quieren compartir el conocimiento, no tienen tiempo para compartir el conocimiento, o eventualmente, y esto yo soy bien crítico en el mundo de los abogados, muchos abogados me critican porque lo digo, pero la verdad es que no tengo ya pelos en la lengua, y estoy acostumbrado a decir las cosas por su nombre, y, y, y una de las cosas que yo habitualmente critico, es que los abogados no se entrenan para hacer silos de conocimiento, para tener el monopolio del conocimiento, nos pagan por tener el monopolio del conocimiento. Nos dicen que somos más competentes o competitivos, ¿cierto? Por saber más. Y más que el de al lado, además. Entonces, mientras más... Si lo somos, mientras más únicos se nos cultiva ser, mientras más se nos engrandece el ego, entonces, evidentemente, menos queremos compartir. Porque creemos que lo que está en nuestra cabeza es nuestro gran activo, y al ser esa, eso que está en la cabeza, nuestro gran activo, no queremos compartirlo. Sí, ¿Qué mejor negocio que tener un monopolio? Entonces, al final, eh, yo te diría que muchos de esos componentes que vienen de la formación del abogado eh, y, y de años, digamos, eh, son los principales. Eh, ¿Cómo decirlo? Impedimentos o brechas para poder lograr eh, el despliegue, digamos, de, de esta realidad. Y yo creo que, bueno, Mayra y Sandra podrán eh, dar sus experiencias. Seguro que en un estudio de abogados esto es más aún, digamos. Yo generalmente trabajo mucho más con gerencias legales que con estudios de abogados o, o firmas, pero, pero yo creo que ahí hay un, hay un, hay un, hay un gran tema. ¿verdad? Bueno, yo voy a compartir la opinión de Andrés, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Eh, creo que los, eh, la tecnología solamente es una parte de la solución. ¿no? De hecho, podemos usar un Word Office 365 para poder gestionar el conocimiento. Eh, hay soluciones muy básicas y, y, y ahí nos hacemos una pregunta ¿no? en las firmas de abogados. A ver, preguntémonos cuánto tiempo nos hemos tardado en implementar un software. Y a veces lleva hasta años porque el socio del socio no tiene tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con las personas, evidentemente, y ese es el cambio cultural, Darles la prioridad a, a, a saber que, que si queremos ser competitivos en el tiempo, tenemos que utilizar soluciones de gestión del conocimiento para mantenernos, ¿no? Entonces, igual, creo que las personas son fundamentales y la cultura. Sí, yo la verdad que no tengo nada que agregar, el, el Andrés y, y, y, y María lo han dicho perfectamente, eh, y ya cuando te metes a este mundo, pues sabes que hay herramientas low-code, no-code, que pues hasta uno mismo lo puede hacer, ¿no? Claramente, pero, pero si no sabes cuál es el reto de tu organización, si no sabes dónde está el conocimiento, si no, te has, si no has invertido tiempo en determinar cuál es tu... tu de, o sea, el conocimiento que realmente quieres perdurar, pues te diría que el 80% del camino te falta, ¿no? Así tengas la herramienta más top y más cara del mercado, ¿no? Porque... Si no sabes qué vas a guardar, cómo lo vas a guardar y qué, qué quieres compartir, cuál va a ser el proceso, cuál es el governance, qué personas, tienes eh, coordinadores ¿no? Que, que incentiven a las personas a este cambio de mindset, pues la verdad que así tengas la herramienta más costosa eh, no lo vas a poder conseguir, ¿no? Y, y en ese, en ese... Rafa, ah, perdona, no, es que quería no. agregar algo a lo que dice Sandra, que quizás me estoy adelantando, pero, pero un, un tema que es súper importante de lo que Sandra está mencionando y, y que es lo último que menciona, que son lo, los incentivos. Eh, eh, tú sabes que en términos generales, bueno, en, la, en el mundo de los recursos humanos eh, se enseña de que los incentivos son inductores de conducta, por lo tanto, si es que tú no tienes los incentivos correctos diseñados dentro de tu modelo, ¿cierto? De tu modelo de negocio, de tu empresa, de tu firma, etcétera, en donde realmente se valore el bien y el sentido, es difícil lograr también resultados. Entonces ahí yo creo que es un espacio también interesante a, a conversar de las experiencias que quizás han tenido en, en firmas como, como la de ustedes, Mayra, pero, pero yo, yo creo que yo creo que ahí hay también un, una tremenda oportunidad y es donde vemos muchas veces que, que fracasan estos proyectos, porque pueden existir todas las mejores voluntades, pero si no están los incentivos correctos y se introduce incluso en la medición de desempeño de las personas que están involucradas en estos proyectos, la verdad que es muy difícil que tengan un buen resultado. Y, y, en, esa, y en esa línea, eh, haber escuchado muchas organizaciones distintas y personas en distintas organizaciones que, que están digamos involucradas que son abogados digamos en el día a día de diferentes áreas del derecho y de alguna forma tratan de impulsar no eh, eh, eh, una mejora una eficiencia en la administración de la de la sabiduría eh, legal que tiene que tiene cada uno de sus estudios ¿no? o, o, o oficinas en general no eh, sin embargo a veces pasa también y, y, y quizás también lo hago un poco de experiencia personal que que, que que la labor de tratar de de, de, de aprender a gestionar nos excede, ¿no? O sea, digamos, puede ser alguien que, que, que tenga el interés, que tenga las ganas, pero, digamos, no, no estamos eh, entrenados para, para ser gestores eh, eh, en, la, en la magnitud que, que, que lo describen ustedes, ¿no? Eh, ¿Hasta qué hasta que punto también, digamos, hay que ser humildes de alguna forma y, y saber cuándo eh, recurrir, digamos, no, no lo quiero decir como proveedor externo, pero recurrir a ese experto externo eh, que te puede dar una mirada interna, eh, digamos, cómo orientar esa conversación dentro de la organización, eh, qué, qué métricas o qué números o qué, o qué ventajas podrías presentar, ¿no?, de cara a un proyecto interno para poder, digamos, eh, eh, explotar esto, esto de gestión de conocimiento, ¿no? A mí, a mí me gustaría hablar como de experiencia personal, ¿no?, porque esto lo he, lo he, pasado, lo he pasado yo y lo hemos pasado en Interbank, ¿no? A ver, tú necesitas, al, o sea, necesitas tiempo, necesitas personas, o sea, de dedicación... No necesariamente exclusiva, puede ser compartida, ¿no? Tener tu rol dentro de tu organización, pero además tener. Pero te necesitas un gobernante, personas que se encarguen. Y ahí Mayra lo sabe perfectamente, y es la líder en un estudio que se dedica a eso. Claramente necesitas una líder o un líder que se dedique a esto, ¿no? Pero además necesitas a a alguien y no necesariamente el, el, digamos, el, que, el que quiere hacer esa transformación en un lugar, en una corporación, sino necesitas un diagnóstico y ahí, y ahí nuestro aliado definitivamente fue Andrés y su equipo, ¿no? necesitas un diagnóstico de saber en dónde estás parado, de qué estás hablando, porque tú puedes tener una idea de lo que quieres, o sea, puedes claramente decir, oye, a mí me gustaría esto, pero no sabes dónde estás, no, no sabes qué diagnóstico, cuáles son tus gaps, cómo están funcionando todos los equipos, necesitas dedicarle tiempo a eso, ¿no? Eh, porque porque si no le dedicas este tiempo eh, no vas a poder entender qué necesitas y qué camino necesitas recorrer para poder llegar a eso que, que, que, tú, que, tú, que tú estás visualizando, ¿no? Y de repente inclusive esa visualización puede cambiar en el camino porque tú puedes decir oye necesito una herramienta así pero en realidad te das cuenta que, que, que el proceso que o el, el conocimiento de alto valor que quieres perdurar o que quieres eh, guardar o no eh, es distinto, ¿no? Entonces, por eso sí se necesita tiempo, necesitas no necesariamente un experto en el, en el desarrollo tecnológico, que eso estamos hablando ya en la etapa final, sino en, el, en la etapa, en la primera etapa, ¿no? En el diagnóstico, en el saber dónde estás, en el determinar eh, eh, como empresa qué es lo que necesitas, creo que sí es fundamental, y, y si tienes un aliado y tienes la posibilidad de de tener un aliado que te ayuda en eso, creo que, que, que es mejor, ¿no? Porque a veces uno está inmerso en su trabajo y no, y no necesariamente sabe qué es lo que necesita, ¿no? Porque está con este sesgo. Sí, completamente. Y ahí viene esta pregunta bien clásica, ¿no? Que siempre se le hace a un abogado. ¿Es lo que tú necesitas o lo que la firma necesita, no? Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, normalmente tendemos a, a, a pensar y a buscar soluciones desde nuestra necesidad, ¿no? Y lo que la firma va a buscar siempre va a ser competitividad y eso equivale muchas veces a facturación, ¿no? Entonces creo que, que, que hay que comenzar por eso. Y en el tema de especialistas, sí, concuerdo con lo que dice Sandra, que en momento de, pues, al, al momento de... Ver los requerimientos, hay que priorizar, ¿no? Pero también hay que ver ahí eh, que muchas veces, eh, inclusive los, los, los especialistas en tecnología internamente en las firmas o ¿no? en las organizaciones no tienen la capacidad. Entonces ahí, como tú decías, Rafael, es necesario buscar proveedores y, y, y, y ahí viene otro problema, ¿no? Porque siempre lo menciona Vemos lo que hace el de lado, ¿no? A ver, cuéntame a quién contrataste para esto, ¿no? Y no necesariamente es el mejor. Entonces, ese es uno de los grandes retos, saber buscar a alguien que provea buena tecnología, que se acomoda a nuestras necesidades, o por último, ver personas que puedan sumar a nuestro proyecto. Sí, y ahí, a ver... I'm... Yo voy a decir algo que no me conviene a mí, pero yo discrepo de la necesidad de un tercero para poder ejecutar estos proyectos. Eh, lo que sucede es que el tercero me acorta el camino al éxito, pero no, necesariamente, no es necesariamente necesario, valga la redundancia. Y, ¿Y por qué? Porque, a ver, ¿cuál es la gracia de, de, de, y esto yo lo aprendí, de un consultor que me enseñó sobre consultoría, que que al final me dijo, mira, la única gracia del consultor es que se aprovecha de la simetría de la información y tiene acceso a la información que quizás el otro le costaría ir a acceder o requiere más tiempo para acceder a, pero no significa que la información no esté. Eh, hoy día, si tú te metes, mira, es tan sencillo, hay dos instituciones que yo siempre digo, son hoy día las que la llevan cierto en el mundo en este, en este tipo de contenido. Glock que es el Consortium for Legal Operations Committee, y ACC Legal Ops que es la versión de Legal Operations de la American Corporate Council Association. Las dos entidades, si tú te metes a sus páginas web y te metes bajo Knowledge Management, ¿cierto? vas a encontrar toneladas de contenido, toneladas de papers, de, de, de presentaciones hechas en las conferencias, etcétera, etcétera. La información está, las metodologías están escritas, eh, eh, está todo ahí. Pero efectivamente el desafío que tiene una persona que quiere dedicarle tiempo a esto es que eh, el tiempo es escaso y que evidentemente acceder a esa información requiere tiempo, cierto, y requiere experiencia y requiere haber probado que funciona y no funciona y ahí quizás un tercero puede ayudarte. Pero no es que eh, no es que alguien no pueda ejecutar este tipo de proyectos eh, sin la ayuda de un tercero. ¿Ya? Eh, yo creo que uno puede ser autodidacta, como lo fuimos nosotros aprendiendo sobre esas metodologías también, ¿cierto? Eh, dicho eso, el, el segundo elemento, yo, yo creo, siempre he digo que hay tres factores de éxito para un proyecto de estas características. El, el primer factor de éxito está dado precisamente por el acceso a la información, es decir, eso es fundamental. Las metodologías y entender qué metodologías y qué formatos, qué modelos, qué frameworks, como dicen los gringos, ¿cierto? Pueden servir efectivamente para mi organización, para el lugar donde yo estoy inserto. Eso en primer lugar. El segundo factor de éxito, un champion. Ya les voy a decir qué es eso. Y el tercer factor de éxito, un sponsor. Ya les voy a decir lo que es eso. Eh, el champion, ¿por qué? Porque el champion es el que, el que realmente se cree el cuento. ¿cierto? El champion es la persona que está ahí, que quiere hacer el cambio, que tiene la voluntad, tiene las ganas. Quizás no tiene el tiempo, pero tiene las ganas y, y se va a sacar los ojos por tratar de lograr un resultado. Y a esa persona tú la necesitas en cualquier proyecto. Y dentro de ellos, evidentemente, un proyecto transformacional de estas características o en donde hay que insertar nuevos conocimientos, nuevos conceptos es fundamental. Pero el champion no funciona solo. El champion puede tener toda la capacidad, toda la inteligencia, el acceso incluso a la información, pero si no tiene un sponsor, no va a llegar a ningún lado. Porque en una organización o en muchas organizaciones que son naturalmente piramidales, ¿cierto? Como son las organizaciones modernas o gran parte de las organizaciones modernas, eh, o las más que las organizaciones modernas, las organizaciones a las que nos enfrentamos, porque las culturas Netflix suenan muy bonito en el papel, pero la verdad que a la, a la, a, igual hay un jefe, igual hay alguien que nos inspira, que nos inspira respeto, ¿cierto? O eventualmente nos inspira cierta motivación. Pero, pero si es que en una firma existe un socio, que es el socio que inspira, ya sea el Managing Partner o cualquier otro socio que tenga esa, ese carisma. Y ese es, ese es el sponsor, porque no tiene que él hacer el trabajo. Y ese es el que apoya al Champion, que es aquel personaje dentro de la organización, que podría ser una Mayra o podría ser otro, digamos, podría ser un asociado dentro de la oficina, podría ser un asociado junior. A mí me ha tocado gerencias legales globales, en donde es el, incluso el Champion, el abogado más Joven del equipo, pero el que más ganas tiene de hacer las cosas, ¿cierto? Pero tiene un sponsor, que es el de arriba, el gerente legal o eventualmente el socio de la firma. Entonces, en la medida que están esos tres elementos, yo te diría que es mucho más probable que tú logres el éxito. Que tengas el sponsor, es decir, alguien que realmente inspira eh, seriedad a esto y no que simplemente es una idea loca que se le ocurrió a alguien, ¿cierto? El champion, que es el que tiene la garra de poder llevar adelante el proyecto, y la información, que es la que va a ayudar a ese champion a llevar a, o tomar los pasos correctos. Un, un juego de roles, en realidad. no eh, A veces estamos pensando en que es como la pelea de, de uno solo, ¿no? eh, y que básicamente tiene que arengar un poco al equipo para que, para que se pueda mover. Creo, creo que Álvaro quería, quería compartirnos una, una pregunta para ustedes. Sí, ¿qué tal? Gracias. Oye, súper interesante las intervenciones. Eh, yo tengo una pregunta especialmente para Mayra, ¿no? porque claro, ahí Sandra tiene la, la, la, la, la perspectiva del in-house. ¿no? Este, creo que Andrés también lo puede decir, pero Andrés lo, su enfoque es más como el doctor, ¿no? él es el consultor. Eh, en cambio, en el caso de, del paciente, y del paciente más complicado, que es el, el modelo de estudio de abogados, ¿no? en el que la rentabilidad del negocio está basada en que, básicamente, el equipo completo esté produciendo, no, en el que hay este, sistemas de, de, digamos basados en el tiempo de los abogados. ¿Cómo, lo, cómo convencer? O sea, cómo, ¿cuál es la dinámica para hacer la pausa, para en lugar de dedicarte a, a, a seguir facturando o generando ingresos, comenzar a hacer esta gestión del conocimiento, porque no hay, cuando este, digamos, no, no es una posibilidad que puedas decir, bueno, paremos todos del, al 100% porque vamos a comenzar a gestionar este conocimiento para manejarlo de forma distinta, en, en lugar del, del modelo artesanal que nos gusta tanto los abogados, contrario a los procesos. ¿Cómo, cómo, cómo afrontaron ustedes ese reto? Mm, bueno, yo me encuentro en este momento en un proceso muy largo de, de una automatización y, y de... La transformación de la información para una mejor facturación y más rápida es justamente un proyecto de debida diligencia. Y te cuento que en esta parte es importante el rol del socio, ¿no? El rol del socio es fundamental. Y cuando el socio se va a, a tornar pro proyectos, ¿no? Pro gestión del conocimiento, cuando ve que se mejora la facturación y que reducimos tiempos en la gestión, ¿no? De las tareas legales. Entonces, creo que es fundamental ahí, como decíamos, vuelvo con el tema de cambio cultural, si el socio asume esto como una prioridad, todos los demás lo van a asumir. Y ahí entra también la parte que dice Andrés, ¿no? La, el tema de dar incentivos a los abogados, ¿no? Que comprendan que lo que van a dar, van a recibir también a cambio algo, ¿no? Porque también están dando conocimiento, están dando de su tiempo, entonces recibir algo a cambio. Entonces, es así como se está afrontando, eh, pues básicamente, si un socio compra el proyecto... Eh, si la firma compra el proyecto, todos los demás, pues nos sumamos al proyecto, pero también por debajo los abogados tienen que tener incentivos, ¿no? Y algo que, hay que es importante mencionar es que los abogados también tienen que tener un poquito de conocimiento tech, ¿no? Y, y es muy gracioso porque al día de hoy los abogados más jóvenes son los que menos predisposición tienen, por lo menos en mi experiencia, a hacer tech, ¿no? Más bien los mayores se suben se, mucho más rápido al a bus de, de la transformación digital. Entonces, ahí sopesar un poquito con capacitaciones, ¿no? Quizás estas charlas que, que nos ayudan a entender, ¿no? Que, que el mundo legal es un negocio, ¿no? Es un negocio también y que no solamente es la interpretación jurídica, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que te puedo comentar de, de la firma. Gracias, gracias. Bueno, sí, sin duda hay que hay generar incentivos porque no se puede apostar todo al futuro, ¿no? Necesita ver, tienes, tienes que... Tienes que convencer con algunos este, quick wins, ¿no? Y sí, la facturación hace sentido. O sea, de, de todas maneras, si lo miras a largo plazo, hace todo el sentido hacer la gestión del conocimiento, incorporar, incorporar procesos, pero mientras más grande la estructura es más difícil, no dedicarle, dedicarle tiempo a ese tipo de trabajo que es de más de largo plazo o de mediano plazo. Así es. Hola, Álvaro. ¿Qué? Solo que, sorry que te interrumpa. no, no sé si, si puedo comentar algo. Eh para ver si de repente ustedes también eh, les ha pasado en, en alguno de sus clientes. Lo que a veces veo eh, ha pasado en alguna empresa que he trabajado es que se suele poner como objetivo, en objetivo de las cabezas o de los gerentes, y después eso baja a los objetivos de los demás y se incluyen con los KPIs que necesitamos cumplir a veces los abogados in-house. De alguna manera, esto puede darse de dos maneras, ¿no? O sea necesariamente hay esa presión porque querer llegar a cumplir los objetivos y cumplir el KPI, y, y se espera que el KPI eh, sea mucho mejor si se pasa por este proceso de transformación, pero al mismo tiempo, ¿cómo podríamos...? O sea, Cuando hablan de estos incentivos para los abogados, eh, no sé si me podrías dar algún tipo de ejemplos más puntuales, porque es cómo les dices que tienen que aprender esto, y mucho pasa con, sobre todo, personas que han estado, sobre todo, mucho tiempo en la empresa, que son personas que no se sienten muy familiarizados con las computadoras, eh, con todo el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, ¿cómo les dices que tienes que cumplir con estos objetivos, que saben que lo tienen que hacer porque están ligados generalmente a tipos de bonos, aumentos de sueldo, ascensos, eh, pero sin crear como esta especie de anticuerpos, ¿no? Ay, ahora lo tengo que hacer porque si no, no... No llego a los objetivos que me ha, me ha puesto mi gerente, mi gerente legal. Si quieres, te respondo, Paola, con un ejemplo, ¿no? Eh, pues normalmente los abogados jóvenes pueden ser más entusiastas, como dice, no sé si mencionó Rafa, eh, alguno de los expositores. Eh, y ahí justamente entra el tema de incentivos, ¿no? Eh, promover estos perfiles jóvenes que tengan... El, la característica de ser abiertos, de mentalidad de crecimiento, ¿no? que tengan estas habilidades y que al momento de la evaluación, esto no solamente tenga que ver con, oye, voy a cumplir mis horas para ayudar a gestión del conocimiento y estas horas equivalen a horas facturables. ¿no? O sea, no solamente es, ok, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo y porque me van a dar un incentivo ahí o, o quizás eh, ahí tengo un rédito económico. El tema es tratar de ver, como tú decías, que no se generen anticuerpos. Entonces, creo que es muy importante que en las, los procesos de evaluación de las firmas, tú sabes que la, el modelo Big BigLow es llegas a socio, asociado, ¿no? Entonces, de esa manera, tratar de incentivar más estos perfiles tech con esta mentalidad de crecimiento, habilidades digitales, ¿no? Y creo que ahí los incentivos vienen por parte también de la misma firma. Comprender que en las carreras de derecho no hemos estudiado esto. O sea, nosotros no tenemos conocimiento sobre eso, entonces de quién es la labor de poder eh, pues dar ese conocimiento, dar esa capacitación es de la propia firma, ¿no? Entonces creo que es una parte también del incentivo para que ellos sean entusiastas y digan, ok, hay mundo detrás de esta firma, hay un mundo de oportunidades, entonces me involucro con estos proyectos porque sé que eh, voy a aportar algo y, y si hay un buen resultado voy a tener no solamente el reconocimiento, sino tal vez acceder a otro tipo de oportunidades, entonces creo que es en la parte... Que es difícil, pero, pero sí que se puede hacer. Gracias. Y yo, yo tenía una duda, un poco volviendo a, a, a, a, lo, a lo gráfico que nos explicó Andrés más temprano acerca de, de cómo funciona la gestión de conocimiento. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué gestionamos en realidad? Eh, porque yo también en algún momento había tenido esta visión aparentemente muy, muy sesgada de, de, de poner mis documentos en una carpeta compartida, bien ordenados y con muchos tags y con un buscador que me permite buscar dentro del texto el documento. Y digo, wow, ya estoy eh, gestionando, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué gestionamos? ¿Cómo gestionamos? O sea, ¿qué, qué, quería entrar un poco más a, a, a, a ese detalle para, para, para beneficio de todos ¿no? ¿O qué buscamos? O sea, como un poco un ejemplo práctico, de repente, algo que, que les haya pasado a ustedes, quizás pueda, pueda ayudar a, a ejemplificar un poco mejor, ¿no? Sí, sí, si quieres, yo te puedo eh, hacer un, un resumen en general de, de, de las iniciativas que, que un programa de gestión de conocimiento, o la metodología de gestión de conocimiento en términos generales, te, te dice que puedes ir creando, ¿eh? o te, te invita a ir creando. Y, y, ¿Y, ¿Y qué cuestiones eventualmente en, en nuestro mundo, en el mundo de los abogados, generalmente están presentes en, en iniciativas de gestión de conocimiento? Eh, estándares de documentos y cláusulas, para partir de algo tan básico, ¿cierto? Formularios y plantillas de documentos checklist de cuestiones que tengo que hacer, tareas que tengo que hacer, playbooks de negociación, eh, cómo o cuándo utilizar determinadas cláusulas o determinados contratos para determinados fines. Eh, repositorios de mejores prácticas, ¿cierto? Eh, sistemas y herramientas de búsqueda que efectivamente contribuyan a poder encontrar esa información de manera rápida y expedita y no tener que estar investigando horas, digamos, a buscar la información que necesito para hacer mi trabajo. Hay un estudio que salió hace un par de meses atrás de una empresa neozelandesa llamada Llamada Love You, eh, que a mí me gusta mucho, creo que han hecho muy bien la Vega los neozelandeses y además son competidores directos de mi startup, digamos, llamada Kia Technology. Eh, que, ...que precisamente es una herramienta de gestión de gerencias legales y de equipos legales de firma. Y, y los tipos hicieron un estudio bien interesante con sus clientes y, y, y ese estudio demostraba que los abogados de los equipos legales en general destinaban en, en más de un 90%, es decir, más de un 90% de los encuestados destinaba más de una hora al día a buscar la información que necesitaba para hacer bien su trabajo. Es decir... De esos abogados que hacían trabajo y que eran usuarios de su plataforma, más del 90% destinaba una hora al día para encontrar o eh, acceder a la información que necesitaba y reunir la información que necesitaba para hacer bien su trabajo. Dígase información que puede estar dispersa en correos electrónicos, información que puede haber estado en distintos documentos, en su repositorio documental, que puede ser cualquiera, digamos un SharePoint, un iManage, un NetDocument, eh, o cualquier otra cosa que se nos puede imaginar entre camino. Entonces, eh, la centralización de la información, la unificación del de acceso a la información son cuestiones que se buscan resolver, evidentemente, por tecnología. La existencia de intranets, eh, es decir, eh, o de Wikipedias, Wikipedias internos, ¿cierto?, que me permiten responder preguntas rápidas, que me permiten al abogado asociado junior, ¿cierto?, que está recién iniciando su carrera, más aún en los formatos de trabajo remoto que han imperado en los últimos años, ¿cierto? Eh, poder acceder a cómo el socio re a resolvió un determinado asunto en el pasado, ¿cierto? Eh, cómo un determinado gerente legal tuvo una opinión respecto de una situación en el pasado, y eso fue hace tres años atrás, pero resulta que sigue estando igual de vigente y siendo igual de relevante, ¿cierto? A acceder a esa información, y si es que el gerente legal ya no está, o ese abogado ya no está, entonces resulta que ya no pude acceder y perdí la información. Entonces, ¿de qué manera esa información, y esto se relaciona con lo que Mayra también decía, de qué manera contribuyo efectivamente a transformar esa información o ese conocimiento en un activo de mi organización? ¿Cierto? Y en cuanto activo, tiene un tremendo valor. El mismo valor que nos entrega a nosotros el tener el monopolio en nuestra cabeza es el valor que le entrega a la organización tener en la propiedad sobre esa información. Entonces, eh, entonces, yo creo que ahí hay montones de otras... Cuestiones, el, el funcionamiento, por ejemplo, de los famosos chatbots, ¿cierto? Crear herramientas que puedan responder a preguntas frecuentes con mayor rapidez y fluidez que las que le la daría el abogado porque son preguntas recurrentes, que ya tenemos parametrizada. Y eso solo va a ser posible si es que hemos logrado construir el conocimiento y hemos logrado construir las bases de datos para que ese robot vaya a preguntarle a la base de datos qué cosa es eh, efectivamente o cuál es la respuesta correcta. Eh, eh, y, y así infinitas digamos otras, eh, otras otras herramientas también hay hay herramientas asociadas a, a programas de desarrollo profesional a planes de sucesión mentorías y coaching eh, narrativas de historias para que efectivamente las personas sean capaces de transferir el, el, el, esta información de una manera mucho más intuitiva mucho más fácil de acceder eh, y, y que ese relato sea un relato atractivo para quienes lo leen y eso le genere motivación efectivamente a, a quienes participan de estos procesos. Y, y algo que uno siempre olvida, pero, pero yo lo veo aquí, Rafa, bien alineado con, con esos desafíos de, de, de, que tú planteabas y que, y que es la atracción del talento. Tenemos que decir, sabemos ¿cierto? que las organizaciones profesionales, en donde el acceso a los profesionales sigue siendo fundamental y va a seguir siendo fundamental por siempre, ¿cierto? Eh, especialmente en las firmas de abogados, especialmente en los equipos legales de empresas, el atraer talento, ¿cierto? Pasa hoy día eh, por el hecho de tener, efectivamente, este tipo de sistemas implementados. Y cada vez el talento va a valorar la existencia de estos sistemas, ¿cierto? O metodologías eh, para considerar eventualmente ir a tomar o no, digamos, una posición en una oficina determinada. Entonces, como antes me encantaba que yo elegí, digamos, el lugar de trabajo en función de que voy a trabajar con X socio, ¿cierto? De la firma. Eh, hoy día, eh, los, los talentos jóvenes, y esto hay un estudio de la International Bar Association, sumamente interesante, que demuestra que, en general, eh, los talentos jóvenes para las firmas de abogados, están exigiendo en más de un 66%, ¿cierto?, de los encuestados en una encuesta general global. La última, la última encuesta que hizo sobre mental health, la Young, Lawyer, Young Lawyers, eh, creo que es como association dentro de la IVA, eh, y el 66% de los abogados decía que para elegir o para seleccionar a su siguiente, digamos, empleador, eh, le era relevante que se estuviesen incorporando estas, estas herramientas, no solo gestión de conocimiento, pero esta, estas metodologías, estas herramientas, estos recursos, porque sabe que son relevantes también para su desarrollo profesional futuro. Ya no basta simplemente con ser abogado. Y ahí entramos en montones de otras discusiones. Entonces yo creo que, yo creo Rafa, que cada vez hay más evidencia, eh, y cada vez hay más casos de éxito, cada vez hay más historias como las que puede contar Sandra o las que puede contar Mayra, ¿cierto? que están inspirando cambios transformacionales. ¿Son lentos? Son lentos. Pero cuando yo me paro hace cinco años atrás o diez años atrás, ¿cierto? cuando yo empecé a pensar en estas tonteras, eran realmente tonteras porque nadie estaba hablando de estas cosas. Diez años ahora, a esta fecha, la regla ha cambiado. Hoy día todos hablan de estas cosas y, y, y, y quizás no las ejecutan a su perfección. Pero, pero sí han pasado a ser relevantes, ¿cierto? Entonces yo creo que hay un, hay un cambio bien importante en ese sentido. Gracias, Andrés. Eh, no sé si de repente Mayra o Sandra quieran, quieran, quieran complementar antes de, de pasar a otro último. Sí, yo, yo creo que Andrés lo, lo, lo ha lo cubierto todo, pero a mí sí me gustaría decir tres, como tres objetivos por los cuales una... Un equipo como el nuestro en Interbank se plantea esto, ¿no? O sea, claramente, y ya los cubrió Andrés, pero me gustaría como recalcarlos para que todos se queden con la idea, ¿no? Una mejor toma de decisiones, la, des, tomar decisiones informadas, experiencias pasadas, compartir lo que, lo que ha hecho o lo que ha resuelto otro abogado en una situación muy, muy parecida, el acceso a mejores prácticas, también que esto impacta en nuevas incorporaciones de, de equipos, especialmente cuando estamos hablando de un equipo legal medianamente grande, ¿no? El, la rotación puede ser alta, pero si tú tienes un, una gestión de conocimiento, la capacidad para que esta, esta nueva incorporación o esta nueva persona que asume una posición diferente tenga esta, esta, esta historia y pueda, pueda saber, pueda leerla y pueda tomarla para para que uno reduzca el tiempo ¿no? de, de búsqueda y no necesite buscar una persona, ¿no? Porque a veces suele pasar mucho en organizaciones o en estudios de abogados que tú recurres a la persona para que te cuente algo, para que te diga cómo hizo, qué hizo en este, en, en, en este caso, en este proyecto, etc. Solemos hacer mucho eso y ahí es mucho tiempo invertido en el cual le puedes dedicar a otra actividad o a otro core legal o a otro proyecto que puede ser de mayor impacto en la organización en la cual estás, ¿no? Entonces, y claramente el tercer objetivo es la, efic la eficiencia, ¿no? ¿Cómo logras esta eficiencia con todos los ejemplos que ha dicho Andrés, ¿no? Y que tiene que ver con automatizaciones, con mejoras Link, ¿no? O sea, son tres objetivos que realmente, si bien en un estudio se impactan en el, en el, en el dinero que puede, que puede facturar, en el, en el caso de organizaciones como, las, como, como la de Interbank, impacta en qué es lo que ven los abogados, porque ven proyectos mucho más ricos eh, eh, temas mucho más interesantes que de repente invertir el tiempo eh, en temas que pueden que son sumamente sencillos y pueden pueden ser automatizados y no requieres in, eh, invertir horas hombre en eso no entonces creo que que el objetivo de una gestión de conocimiento en corporaciones como la de interbank va a impactar en eso ver proyectos distintos tener un diferente rol de abogado y no el abogado tradicional que redacta documentos no que es que es como nos ve como se ve mucho ahora no y por eso impacta en la calidad de personas y en la atracción de talento que tienes por, por las cosas que va a haber, ese, esa, nueva, esa nueva incorporación o, o, o, o cómo te ve también el resto, ¿no? De, de, ¿A qué se dedican los abogados de esa, de, esa, de esa gerencia legal? no Y no sé si me podrían contar, nos podían contar también un poco acerca de... de choque cultural, ¿no? O sea, eh, Albert, cuando era practicante y, y, y, y más chico y, y, y también a, trabajando en, en, en, en firmas de abogados, eh, hay formas como muy tradicionales de hacer las cosas, que, que digamos, cada uno tiene su, su estilo, pero por ejemplo, una que recuerdo eh, un poco es eh, la, la, la impresión de papel y comentarios a mano, ¿no? Eh, en, en, diferentes, en diferentes documentos, ¿no? Y eso es, digamos, un, un estándar o, o, o, o algo que, que, que al día de hoy... Eh, digamos, eh, hay personas que, que, que, que siguen implementando esa práctica. Eh, y que precisamente cambios, ¿no? O, o, o, o herramientas o, o instrumentos como los que estamos conversando ahora, ¿no? Acerca de gestión de conocimiento, tratar de desmaterializar, por así decirlo todo, ¿no? Hacer todo eh, legible para las máquinas y ya no tanto eh, exclusivamente para el hombre. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tanto estas formas tradicionales de hacer las cosas versus estas formas más ágiles, digamos, de de entender el ejercicio de la profesión, eh, eh, son fáciles o difíciles de, de, de sobrellevar. ¿no? Eh, no no sé si, si, si nos pueden contar también un poco de, de, de eso. ¿no? Creo que me toca. Les voy a comentar un poco sobre la experiencia. Eh, pues en mi caso, en lo que he visto en la firma, Depende mucho del socio, ¿no? De qué tan involucrado está con el área de gestión del conocimiento. Pero un poquito retomando lo anterior, y quizás va a tener razón con lo que voy a decir a continuación, es que cuando hablamos de gestión del conocimiento, y la primera pregunta que siempre les hago a los abogados es: ¿cuánto te demoras en hacer este documento? ¿No? O la primera pregunta que un abogado se hace es: y viene un encargo de un cliente, es, ¿alguna vez alguien ha hecho este, este documento, lo ha gestionado? ¿Hay una experiencia precedente? Y si nosotros tuviéramos la capacidad de en dos minutos tener la experiencia precedente y gestionar este encargo y hacerlo en media hora, ¿estaríamos siendo eficientes? Por supuesto que sí. Entonces, ahí viene la razón de la gestión del conocimiento en uno de los claros ejemplos que tenemos al día a día de abogados, ¿no? Que cuando tenemos un encargo, realmente estamos con tantas cosas en la mente que no sabemos que quizás hay una experiencia precedente que nos puede ayudar a solucionar este problema en menos de diez minutos, ¿no? Entonces, ahí viene la prioridad de la gestión del conocimiento, de los procesos, de saber qué procesos hay que, eh, pues, darles, eh, pues, eh, una automatización, una solución que pueda ayudar a las firmas de abogados en la eficiencia y también al abogado, porque hay tareas que son commodities, que, que, que realmente nos quitan el tiempo, ¿no? Donde realmente el trabajo del abogado no es tan eh, jurídico. Entonces, ahí hay que saber priorizar. Y ya volviendo a lo que tú dices, Rafael, eh, pues, en una firma como la que estoy, Depende mucho del socio, ¿no? De qué tan involucrado esté con el proyecto y, y muchos tienen a priorizar pues aquellas tareas que son facturables, ¿no? O sea, eh, aquellas tareas que son facturables van a entrar a la gestión del conocimiento, a un análisis de procesos, a la mejora. Otros, por el contrario, se, se abocan más a, bueno, quiero liberarme en el tiempo. Yo como socio o como asociado o como senior Quiero liberarme en el tiempo y enfocarme en tareas de mayor valor o alto valor. Entonces, ahí dependerá mucho del de, de enfoque que, de cada socio Bueno, esa es la experiencia de la firma. Gracias. Gracias, Mayra. Bueno, creo, creo que hemos llegado un poco a, a, a hacer cierre de, de, de esta meetup el día de hoy. Eh, que quería darles un pequeño espacio. No sé, Sandra, Andrés, eh, Mayra, si, si querían de repente comentar algún tema que, que, que creen que es relevante eh, tratar. Eh, no sé si, si, si querían darnos algo final. Yo dejo la y si no, si, si, no y si no, cerramos, no hay problema. Es. Nada, mi mensaje ah. final es a todos los que están acá asistiendo. Si tienen por ahí esa alma champion, como, como, como, como Andrés la llama, y eh, denle con todo, ¿no? Porque creo que se necesitan más perfiles como esos. Eh, como abogados que estén interesados en estos cambios y a buscar su sponsor. Porque sí se puede, y, y creo que acá hemos tocado varios ejemplos de, de, de cuál es el, el camino, ¿no? ¿Por qué es importante la gestión de conocimiento? Andrés ha mencionado un montón de ejemplos y, y creo, que, creo que todos los abogados debemos conocer esto y debemos impulsar esto, ¿no? Porque. Claramente es, es un poco lo que tocó Mayra, somos el abogado del futuro, ¿no? Si, si no gestionas tu conocimiento, te estás perdiendo el core de lo, de lo nuevo que se viene y estás invirtiendo tu tiempo en temas que, que pues claramente pueden ser automatizados, ¿no? Es. Sí, yo, yo, yo para pa cerrar con, con una también una invitación al final a, a, a descubrir, yo, yo creo que en, en este tipo de temática, esta y muchas otras, ¿ah? eh, hay, hay, hay, hay varios temas que se pueden abordar relacionados con, con, con mejores prácticas, por decirlo así, del abogado, con potencialidad del abogado, pero hay algo que yo siempre trato de volver un poco a las raíces y decir, bueno, a ver, nosotros... Somos en, en, solo en mi país, digamos, en Chile, salen, no sé, 3.800 o 3.000 y tantos abogados a las calles todos los años. Eso significa que hay alta competencia. Y, y, y abogados buenos hay muchos, y grandes profesionales y grandes personas también las hay. Pero la manera en que uno efectivamente puede destacarse frente al resto... Eh, es cultivando y desarrollando competencias en estas materias porque son los elementos de diferenciación que te permiten efectivamente eh, distinguirte, valga la redundancia quizás, eh, del de resto. ¿no? Eh, y estas son las herramientas que en muchos espacios no se entregan es decir, hoy día no, ha, no hay mucho contenido y seamos muy francos y lamentablemente también hay que ser bien autocríticos, quizás no hemos sido suficientemente capaces, incluso los que estamos aquí reunidos conversando, de incentivar a que los, los espacios de educación impartan, digamos, esta, estos, estos contenidos y entreguen estas herramientas yo he tenido muchas conversaciones muy frustrantes con casas de estudio en donde reconocía, en donde, en donde la verdad que me han cerrado más las puertas que abierto las puertas para generar este tipo de contenido y mmm, y, y eso demuestra efectivamente que todavía, todavía hay un tremendo espacio y una tremenda oportunidad para quienes están hoy día a tiempo de ir autodidactamente construyendo su, su, su sabiduría y su espacio con, con, esta, con estas herramientas. Entonces, eh, lo, lo demuestran en carreras carreras alternativas como la de Mayra, que yo lo encuentro notable, ¿cierto? La historia de Sandra hoy día y de los roles que tome cuando uno la escucha hablar de Lean Management y de Six Sigma y todo y conoce todos los conceptos, etc. Eh, eh. Esos son los, los, los grandes perfiles que se tienden a diferenciar y son los que en los próximos 20 años van a tener mucho éxito, porque naturalmente han ido capturando eh, un conocimiento eh, que no es habitual en la profesión. Y si hay algo que nos han enseñado los gringos, que van siempre 10 años adelantados a nosotros en estas cosas, es que se abren, y hay varios papers al respecto, nuevas carreras, ¿cierto? Y ya el abogado tiene espacios dentro de sus eh, lugares de trabajo en donde puede, en donde puede incorporar todos estos elementos y todas estas herramientas entonces eh, yo creo que ahí, ahí el, el desafío o la invitación que yo quiero dejar eh, hecha digamos, a la audiencia es eh, apropíense de estas oportunidades eh, porque, porque son las cuestiones que hoy día les va a generar tremenda diferenciación y esas asimetrías de información las que les van a permitir construir algo de valor hacia el futuro también y se los digo con conocimiento de causa yo lo hice hace 10 años atrás y efectivamente me sirvió para algo eh, y eh, y, y, y, ha, y, y ha permitido generar también un espacio, entonces yo creo que, yo creo que hay que hacerlo ¿eh? y, y, y lindas historias como la de Maire y Sandra yo creo que son el reflejo vivo de que esas oportunidades existan. Así es, así es, bueno me toca creo otra vez. <risa> bueno yo simplemente he visto a varias personas acá que, que, que conozco, a Javier por ejemplo que es juez eh, la gestión del conocimiento está en todas las áreas del sector legal y judicial, ¿no? Entonces, hay que saber entender este concepto como un concepto que no solamente es de la firma de abogados, de la empresa, ¿no? En realidad en todo. Y creo que, que a pesar de que no hay muchos escritos sobre esto, podemos tomar los buenos ejemplos de empresas en general que están gestionando el conocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es una prioridad. Y, y compartiendo lo que dice Andrés, hay que hiperespecializarse en algo, ¿no? Para destacar, hay tantos abogados... Eh, tanta competencia que creo que el camino para el abogado de futuro es hiperespecializarse, destacarse en algo y adelantarse al futuro no ahora estamos hablando de gestión del conocimiento no sé en adelante de qué tema hablaremos pero seguramente lo estaremos hablando porque somos abogados de, con mentalidad de crecimiento así que pues gracias por la invitación no, y bueno, y, y Muchas gracias a ustedes Sandra, Andrés, Mayra y bueno a, a toda la comunidad eh, de verdad que, que, que ha sido una magnífica jornada, hemos aprendido bastante. Eh, me quedo bastante con la idea de no aprender conceptos y ver más gráficos. <risa> Creo que lo voy a aplicar bastante en, en, en muchas de las cosas que, que hago y espero que varios también. Eh, y nada, bueno eh, esta, esta sesión va a quedar grabada, eh, por si quieren compartirla, eh, enviarla, les, po les podemos mandar el, el link si lo, si lo, si lo desean. Eh, y de nuevo, muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche y bueno, para Sandra, casi casi ya mañana. <ríe> que estén muy bien. Cuídense. Gracias a todos. Cuídense.